Una, una palabra que últimamente Dios ha puesto en mi corazón Y quiero leérsela para uh, tratar de hacer una, una tipología o sí, es como Dios en su misericordia Quiere vestirnos, quiere cambiarnos, quiere restaurarnos, quiere alimentarnos Quiere ponernos en lugares especiales Para si usted no está en un lugar especial como hombre, como mujer de Dios Bueno, pues Dios tiene para usted algo especial, ¿verdad? Dice la Biblia allá en el segundo libro de Reyes, capítulo... 25 El verso número 27 en delante, hablando del rey Joaquín, dice, Aconteció a los 37 años del cautiverio del rey uh, de Judá, Joaquín, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel,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 De que esta palabra tenga señor esencia y que caiga en un corazón que esté dispuesto y necesitado para que surta el efecto señor con el cual tú la quieres enviar en el nombre de Jesús te doy gracias amén y amén dice la Biblia que Joaquín era un rey de Judá y dice la palabra del señor que fue preso hacía 37 años 37 años por otro rey de Babilonia y Joaquín era un hombre de Dios ¿qué es lo que pasó con Joaquín? Joaquín fue preso por causa de la desobediencia del pueblo de Dios ¿sabe que la desobediencia de nosotros como seres humanos nos trae cautividad, nos apresa ¿qué es lo que nos apresa? el pecado la desobediencia por consiguiente dice la Biblia que la paga de la desobediencia del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Joaquín estaba rodeado de gente ciertamente que le servían, pero tristemente que no estaban comprometidos con Dios. Muchos de nosotros decimos creer en Dios, pero no estamos comprometidos con Dios. Decimos que seguimos a Dios y no lo negamos, pero con nuestros hechos dejamos mucho que desear. La Biblia dice que Joaquín y los hombres de a su alrededor tuvieron que ser llevados cautivos a donde Dios no quiere que sea el hombre llevado cautivo. Imagínese un rey pagano, un rey que no tenía temor de Dios, llevarlo cautivo, llevar cautivo a los hijos de Dios, eso es lo que pasa con los hombres. Los hombres en la desobediencia tienen que vivir bajo el cautiverio, tienen que vivir bajo cadenas, tienen que vivir bajo presiones, bajo la drogadicción, ¿por causa de qué? De no sujetarse a Dios. Y cuando no nos sujetamos a Dios, por lógica, tenemos que pagar consecuencias. Y la Biblia dice que Joaquín tenía 37 años. ¿Y qué fue lo que pasó en esos 37 años? En esos 37 años, el enemigo, el rey, se enseñoreó. Escúcheme bien. En nosotros, a lo mejor tú tienes 18, a lo mejor tú tienes 15, a lo mejor tú tienes 21, 22. El diablo se enseñorea de ti cuando no estás siguiendo a Dios. Cuando no estás siguiendo la palabra del Señor. Y pasarán muchos años hasta que aparezca alguien que se haga libre, bueno, la noticia más agradable es de que no vas a esperar 37 años a que aparezca un rey, porque hace cerca de 2000 años apareció el rey de reyes y señor de señores, y este no se llama, se llama Emil este se llama Jesús de Nazaret, y él apareció para vendar a los que están heridos, apareció para sanar a los enfermos, apareció para dar libertad a los cautivos, apareció para abrir las cárceles de todos los que están detrás de las rejas de la pobredumbre, detrás de las rejas de la miseria, detrás de las rejas de la idolatría. Jesús, el Rey de Reyes, apareció, y algo que me llama la atención, apareció para deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Y dice la Biblia que cuando este Evil Merodac, el rey de Babilonia, se dio cuenta en su primer año que dentro de los prisioneros había un hombre llamado Joaquín, que era siervo de Dios, que había sido rey de Judá, entonces mandó llamar. ¿Sabe que hoy Dios está mandando llamar a ti que te llamas Juan, a ti que te llamas Pedro, como te llames Roy? Dios te está mandando llamar porque a el rey de reyes le has interesado. Y dice la Biblia que no solamente te va a mandar llamar, sino que dice que te quiere sacar de la cárcel y te está hablando con benevolencia, con tiempo, en el tiempo agradable, dice la Biblia, te he aceptado y si tú lo aceptas en este día, Él cambiará tus vestimentas. Dice la palabra del Señor que lo vistió con vestimentas nuevas. ¿Por qué vestimentas nuevas? Porque las vestimenta de la religión, la vestimenta de la pobredumbre, lamentablemente nos llevan a la derrota. Y tú eres un derrotado, aunque digas que tienes a Dios, si no tienes a Cristo, estás más derrotado, hermano, de lo que puedas pensar. El hombre, aunque diga que tiene todo, si no tiene a Cristo, está derrotado. Por eso el Señor te quiere vestir y poner vestiduras nuevas. Vestiduras diferentes, las vestiduras que usamos son las vestiduras del conformismo, son las vestiduras de la idolatría son las vestiduras de, de la pobredumbre, de la miseria, y Dios te quiere cambiar. Y para esto tienes que aceptar a Jesús como Señor, <coughs> tienes que venir al Rey de Reyes, dice la Biblia, Edil Merodake, el Rey de Babilonia, dice que lo mandó llamar, lo mandó vestir, y luego dice, que lo a la mesa, ¿sabes que Dios te quiere sentar a la mesa? ¿Sabes que Dios te quiere compartir el plato que Él ha servido? ¿Cuál es el plato que sirvió? Jesús aparece en Juan capítulo 6 y dice, yo soy el pan, yo soy el pan de vida. La mejor comida que Dios te quiere compartir no es la que venden los chinos, no es la que venden los franceses, ni los italianos, ni los americanos. La mejor comida es la que descendió del cielo. La que Dios tiene para ti preparada Para que te sientes a su mesa Porque eso es lo que le pasó a Joaquín Joaquín fue sacado de la cárcel Fue cambiado de ropa Y dice que lo sentaron a la mesa Y lo más tremendo de todo Dice que comió siempre Dios quiere que comas siempre Del pan que Él te ofrece sí Todos los días Todos los días Dios te quiere suplir Todos los días Dios te quiere Dios te quiere proporcionar lo que necesitas Pero para quiénes para los que se han dejado cambiar de ropa, para los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, para los que quieren un cambio de vida. Si en este día no tienes a Jesús, estás perdido. Tienes la ropa sucia. Pero si tienes a Cristo, él te ha puesto ropa limpia, te ha puesto ropas de gala para sentarte a la mesa. Porque así como nuestras madres dicen, ya te lavaste las manos para venir a comer. Bueno, Dios te dice, ya te lavaste tu alma para que te sientas a mi lugar, ya te lavaste tu conciencia, estás tranquilo, puedes sentirte tranquilo para sentarte junto conmigo, porque te quiero dar de lo mejor. Si en este día te falta el vestido, quieres buena comida y quieres un buen rey, Jesús es el mejor rey. Si hubiera alguien que dijera, yo no tengo Jesús. Yo sigo con mis ropas sucias y quiero que Jesús me la sabe, Jesús te quiere dar esa oportunidad. A usted que me ve por el internet, a usted que me ve por la televisión, que me escucha en este CD, quiero decirle que Jesús tiene para usted un vestido diferente Para usted tiene una mesa preparada Como dice el Salmo 23 Él adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores. Él unge tu cabeza con aceite Y si nuestra copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Dios Comeré, viviré, gozaré Tendré paz hasta la eternidad si usted no tiene Jesús Le invitamos para que haga una oración con nosotros Cierre sus ojos y aquí todos los que estamos presentes, repitan conmigo. Señor Jesús, en este momento, reconozco que mis ropas están sucias, reconozco que estaba preso, pero hoy vengo delante de ti, agradecido porque pagaste el precio para que me libertes. Señor, vengo delante de ti a que escribas mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, siéntame junto a la mesa del Rey. Señor, gracias, porque tú eres mi Dios y mi Señor, y te confieso públicamente, no me avergüenzo de ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta, esta oración, te felicito, llámanos, ahí están los teléfonos apareciendo abajo de tu pantalla, Dios quiere hacer algo contigo, cualquier necesidad, pregunta, duda, queremos decirte, Dios te bendiga, Dios te guarde, soy el Pastor Miguel Barragán, amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Bien fuerte.